¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo video. Hoy les voy a enseñar a hacer nueve armas secretas. La primera arma que tendremos es con la arroz Se va a llamar, se llama grau 5.56. Lo que hay que poner es poner la munición ampliada de 38. si sí, esa la culeta strike MIP el cañón ligero corto MIP y el freno de boca ligero RTC esos son los accesorios para hacer a la ground 5.56 la siguiente arma es con la chupero todavía no tengo Todavía no tengo ni idea que necesito, pero. Pero voy a hacer todo lo que pude. Hay que poner un freno de boca ligero RTC, el helicóptero de infantería. Hay que poner el helicóptero de fuerzas especiales. Hay que poner. Es. Un el adhesivo. Al este. Este, ¿sí? La ya track. Mi P y el bipode pero todavía no lo tengo desplegado que empuñadora fue se llama m249 ahora a la vamos a crear esta necesitamos la ICR y se llama AAC con Honey Patch que le pasó bueno Hay que ponerle el silenciador integrador ligero de Grid <risa> la, la, culata, la culata ligera de KM. La munición de 40 balas. de 40 balas. Ponemos el. el este. El, la empuñadora de ataque. la movilidad. Y le sigo bueno, un empuñadora punteado. Ya tenemos la AAC Honey Badger. Sí. Tengo pues, la. este disera. este el Watch. Ahí tenemos la AAC H. Ahora meter la 3H En la SCAR20 Primero hay que poner El tirador Obut. Ah, Debe estar en el nivel 54 max Tirador WC Culata y KM La mira táctica Por 4.4 o WC o la otra que hay esta, también pueden poner el, el cargador de momento de 30 balas yo voy a poner ese porque que poner este pero le voy a poner este porque todavía no me alcanza voy a poner la empuñadora frontal de Ranger ya está ya, hemos terminado Scar -Bank. Ahora, vamos a convertir la Fennec en la Chris Vector. Primero hay que poner el silencio integrado ligero de YKM. Después poner la mirolográfica 2. Después poner la cinculata. Poner el adhesivo de un anulado. granulado. munición el cargador ampliado A y tendríamos la curis Vector ahora con la Simo vamos a con la Simo y lo vamos a convertir en la a 94 estaba a lo que hay que poner la culata como a YKM tirador o WC cualquier láser yo le voy a poner el láser táctico WC la munición de cargador ampliado de 40 balas antes de 44 pero bueno le ponemos la adhesiva empuñadora punteado y tenemos una AN-94 con la cuachera la convertimos en una pistola en una pistola pongo no la cincuilata ¿eh? el cañón ligero corto MIP pero o así yo lo voy a poner así porque así como me en enseño tutoriales empuñadora frontal de ranger va a ser táctico wc y ya está La mp9 pistola ahora con la que 47 la vamos a convertir en la aku 2 le ponemos el freno de boca ligero rtc ¿Sí? este ranger wc la colata combat ykm la munición de calibre 5.45 y la empuñadora de adhesivo engomado. Ya está. El último con la M16. La convertiremos en la M4A1 Carabine. Primero hay que poner el compensador ligero WC. El cañón ligero corto MIP. La culata Combat YKM, la empuñadora frontal de Ranger y el láser -E d 5MWE de IP. Bueno, ya hemos terminado. Ahora vamos a empezar con los adicionales. Primero con el 300 Primero hay que ponerle... la te gustó. boot. Ah, pues no, sí, esto ya lo he enseñado. No, si sí, esto ya lo he enseñado, LOL. Vamos a ponerle las cejones en el bachelor. Vamos a quitarles todos. Yo les voy a enseñar. W11. lo primero que hay que hacer es lo voy a poner como está el compacto de 45 ponerle el sistema del gatillo y sale ponerle láser táctico WC después ponerle la empuñadora de adhesivo encomunado con cualquier como inoxual voy a poner mi figurito de este ahora le voy a poner este en las watcher ya está, ya tenemos acá. lo más posible de hardware todo hardware lol bueno ya hemos terminado este video no me gusta un game plecito un plecito de no, por aquí, pero pues con la CC Honey Barrier. Y con la USP-45, así <risa> me voy decirles. Eso. La USP. USP-45. El caliente Shitman 1944. <risa> me no muero, ay ya me morí será el USB, ay me muero de nuevo por el que, ma que me mató Me maté. Me maté. Me maté. Me Me sí, sí. Uh, uh, ¿cómo lo en El MW1 está... Vamos a morir. Ya me muero. se sí, serém se sí, serém verdade? No, hay arroz, no, hay arroz, no. qué bueno. Vamos a cambiarle la pistola. No, casi. La espalda Vitoria. bueno amigos vamos a terminar el video nos hemos hecho acá Hasta la próxima. ¿Cómo? No, mañana voy a subir un video. Si esperas, dejen like. Activen la campanita. Comenten. Y digo. digan no, mucha suerte para que para, para tener mucha suerte, pues. Pero sí. Hasta la próxima. Adiós.